Bueno, aquí estamos junto a las chimeneas del restaurante El Gamonar, que siempre, bueno, nos trae tan buenos recuerdos, tan bonito. Además, en esta época ya, que ya se nota, hay un poquito más el frío, ya se nota un poquito más que estamos en el otoño, que vamos a entrar próximamente en invierno y qué acogedor se siente uno aquí. Bueno, vamos a saludar a Francisco Romero, que es el arma de esta cocina, es el gran chef y que tantos platos hemos degustado de su mano. Tan maravilloso. Buenos días. Francisco. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Un poquito aquí en tu fogones. Sí. Bueno, muchas gracias por decir ese tiempo, que yo sé que anda escaso, siempre estás ahí metido en tu cocina pero bueno, que es que merecía la pena porque sí. vamos a tener del 21 al 27 esta jornada gastronómica, además enfocada al Mundial de Qatar que va a ser algo muy interesante, era uno de los restaurantes que participa en esta jornada y hemos venido pues a que nos cuente un poquito en qué has pensado, cómo va a ser esos platos, cuéntanos un poquito, Francisco, que tenemos mucha curiosidad bueno, ¿cómo se vive en estos momentos eh, Pues muy bien, eh, muchas gracias por venir y por contar con nosotros, Mi Casa es tu casa, como tú Sabe, ...y siempre hay que buscar un hueco para ti... ...y pues nada, aquí en las la jornadas de, de la semana San Pedro Experience Week... ...como otro año más y vamos a participar con un menú muy atractivo... ...y que tendremos operativo pues desde el 21 al 27 de, de este mes... ...ha coincidido con el Mundial... ...entonces vamos a enfocarlo un poquito también en el disfrute y demás... ...y una comida española y castellana como se caracteriza la nuestra... ...el menú va a costar de una ensalada de primero... ...una ensalada de queso de cabra, de ronda... ...con manzana y nueces... ...y después vamos a poner un chaturrián... ...un chaturrián es un solomillo para dos personas... ...con un postre de postre flan... ...y una botella de vino y una botella de agua... ...el precio serán 70 euros por pareja... ...y está basado y sobre todo lo que es importante... ...que hagamos reserva con anterioridad... ...para tenerlo todo preparado y, y nada, y a disfrutar... ...y esperemos que nos vaya estupendamente el Mundial. y esos platos de lo que, que me has mencionado... ...va a estar cada día, o sea que la persona que venga... Eh, va a, ...cualquier día de eso, reservando claro... ...va a poder probar, va a poder gustarlo, ¿no? Sí, ese... eh, desde jueves, viernes y sábado al mediodía... ...incluso sábados por la noche si sí, hay... ...porque ya hemos empezado con las comidas de empresa de Navidad... ...se ha adelantado un poco, se ve que la gente tiene muchas sí. ganas de... ...y es, que luego, ¿cómo es que luego está todo lleno, nunca tenemos sitio... ...sí, tenemos entonces que... Eh, hay que mirar por eso el tema de la reserva... ...porque hay que mirar la disponibilidad también... ...porque tenemos varios días durante esta fecha... ...que ha coincidido con algunos días que estamos completos... ...entonces pues por eso es el tema de la reserva con anterioridad... Uh -huh. ...y nada, y estaremos dispuestos menos los domingos... ...la oferta es de jueves... ...a sábado, tanto al mediodía como por la noche... ...pero muy importante reservar, no... ...quiero ser pesado pero es muy importante... ...porque hay algunos días que estamos completos ya... Bueno, aquí trabajáis mucho también con extranjeros, tra trabajáis con gente local, nacional, pero también viene mucho extranjero, ¿no? Entonces, imagínate, o esté jugando a Inglaterra o le toque a España, eh, pues, y con Alemania, como pasó en otra ocasión, ¿no? ¿Cómo, cómo crees que se va a vivir en esos momentos? ¿Tú crees que la gente va, eh, va a querer, pues, eso, un plato a lo mejor eh, que tenga alguna chispa con su país? ¿O crees que no, independientemente, tú tienes tu cliente la fija y te demanda no. lo que tú sabes que te demanda, ¿no? Sí, hombre, cuando juegue con, el, con Alemania lo que queremos es que gane española, eso es lo primero. Y después, pues bueno, pues, si pierde, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Es, es deporte y es deporte, pero... No, no vamos a dar ningún... Como estuvimos en España y el alemán que viene a España le quiere que gane Alemania, pero lo que quiere es comida española. Sí, que es verdad, Estoy por mirada, eso están aquí, por eso está porque bien. les gusta lo nuestro, Realmente, ¿no? Y hay que apostar correcto. por lo nuestro y vender lo nuestro. Que sí. caramba, que para eso tenemos una jornada, ¿no? Sí. Para fomentar la gastronomía del lugar, ¿no? En este caso hablamos de San Pedro Alcántara. Sí, hombre, ya llevamos muchos años y sobre todo para incentivar a la gente pues que pueda ir a sitios que normalmente no va, o para conocerse son... o ...un día especial como este tipo de jornadas... ...que siempre viene bien. Bueno, ya que yo voy a aprovechar ya para que me hable... ...un poquito ya también del trato de temporada... ...porque ya fíjate que ya se va notando más el frío... ...se va notando ya que viene aquí el invierno... ...y la Navidad, ¿no?... ...entonces cuáles son estas propuestas... ...ya futuras, tanto en Navidad... ...como claro ya la carta de invierno. Sí, bueno, nosotros seguimos con nuestro cordero... ...con nuestro cochinillo... ...que se llevará mucho los asados en invierno... ...en verano gastamos más pues ternera ...más cosas a la brasa... Ahora se ve un poco malo asado y hemos empezado ya con los platos de cuchara. Ahora mismo tenemos en carta unas coles con costillas de cerdo y manita. O una buena fabada asturiana. Son dos platos ahora mismo que tenemos en temporada, como el arroz con pollo que ha vuelto, que ha estado cuatro meses en verano, no lo hemos tenido y ahora tenemos un arroz meloso también. Y vamos a empezar la semana que viene con las setas, con las mollejas y tenemos muchas cositas preparadas para este invierno. Bueno, bueno, un plato que habitualmente no lo vemos, no las mollejas. Yo cuando hacía tiempo ya que no escuchaba yo un plato de mollejas, que es tan delicioso. Bueno, la verdad es que vuestra cocina es increíble. ¿Tú recuerdas, Francis qué plato que te gustaba a ti de niño? ¿Cuál era tu plato preferido? ¿Qué es lo que te gustaba a ti de niño ese plato? ¿Qué siempre medías. Yo siempre fui un niño de comer bien. De comer bien, de comer todo. Bueno para comer, como decía mi madre, ¿no? Un niño bueno para comer. Pero a mí, un plato que siempre ha marcado la carne con tomate. Que se te diga, carne con tomate y pan. sido un plato que. Que podría estar comiendo todos los días y a todas horas. No te caso, ¿verdad? Que... Carne con tomate, magro con tomate, es, es uno de mis platos favoritos. Es Así que es verdad. Eh, Francisco, ¿cómo ves tú, por ejemplo, lo de la cocina gourmet? Porque ahora se habla mucho: cocina gourmet, cocina gourmet. ¿Qué, qué te parece esto de cocinar la cocina gourmet? ¿Qué es para ti la cocina gourmet? Hombre, yo nunca me ha gustado mucho distinguir entre tipos de cocina. Está la cocina bien hecha y la cocina mal hecha. O sea, todos los tipos de cocina puede ser cocina gourmet, cocina de autor. ...pero mientras que esté todo bien hecho... ...entonces no me gusta distinguir entre tipos de cocina... ...hay cocina bien hecha... ...y cocina pues un poco más... ...al to the play ¿no?... ...entonces todas las cocinas son bienvenidas... ...todas las cocinas tienen su toque... ...tienen su momento que es importante... ...porque uno se levanta por la mañana... ...y hay días que le tendencia comer pues un pato de cuchara... ...otros días pues quiere algo, otra cosita... ...otros días tiene menos ganas y quiere una ensalada... ...otro día pues te levantes y hay que disfrutarla toda... tanto toda la cocina gourmet... ...como la cocina de autor, como la cocina tradicional... ...no hay que decir, es que yo soy de cocina... ...esto no es como un equipo de fútbol... ...que soy de cocina tradicional... Sí, sí. Cada día, pues hay que probar cosas y cada día, pues te levantas con un tipo de, de gusto o lo que te apetezca. Depende un poco del momento, de la situación, momento personal. Es un estado de ánimo. Depende cómo se levante uno, pues le gusta unas cosas, le gusta otras. Sí, Francisco, tú que transmites tan bien, tan fenomenal, ¿te has replanteado alguna vez a ser profesor, enseñar en un futuro, en algún momento de tu vida? Ahora que han puesto la universidad, la han hecho universidad, ¿no? Todo el sector de gastronomía, de cocina, mm. incluso en Bilbao, ¿no? El País Vasco, ¿no? Ya hay también la universidad y en Madrid ya habíamos hablado hace tiempo de esto... ¿no? ¿Te, te, ...¿te verías tú como profesor? No, yo como profesor, a mí me gusta la cocina, me gusta la cocina... ...hombre, uno siempre es profesor todos los días porque al tener compañeros... ...siempre va, es profesor y alumno desde que te levantas hasta que te acuestas ...¿por qué? Pues porque uno aprende todos los días de cualquiera... ...y, uno, y los demás también pues, pueden aprender de ti durante todos los días... ...pero esto de profesor yo tengo bastante lío con lo que tengo... Y, ...y gracias a Dios cada día está más profesionalidad la cocina... ...hay mejores profesionales que enseñan... ...hay más escuelas, tenemos una de las más prestigiosas de España... ...que está aquí en Benaví... ...soy muy amigo también de los profesores... ...tanto de Federico como de Yolanda... ...estudié en la cónsula, o sea yo soy... De escuela. ...de escuela... ...y la verdad que está en auge y no se puede dejar... ...que es un... ...cuanto más sepamos sobre la gastronomía... ...y más preparados estemos, mucho mejor". Bueno, también te iba a preguntar por la Navidad porque hemos mencionado que ya mismo estamos ya aquí casi en víspera de Navidad y bueno, vais a dar el menú especial de Vais a Enero de Navidad, o fin de año, ¿cómo vais a tener aquí este tema de, festica, de fiesta? Pues, pues tendremos varias, tenemos menú de empresa que ya están disponibles en nuestra web y en las redes sociales y entre mañana y pasado lanzamos el menú del 31, que también vamos a abrir el 31, el 24 estaremos cerrado todo el día ...haremos una comedita por la mañana para los amigos y personal... ...y el 25 si estamos abierto todo el día... Que, ...que es un día muy especial también... ...que a la gente le gusta salir, que, que trabajamos muy bien... Y, ...y nada, y de atento a las redes sociales... ...que de aquí a dos días pues ya lanzamos el menú del 31". Bueno, qué maravilla. Pues ya sabemos que es la jornada empieza en el día 21, que ya está aquí en Puerta uh -huh. y que hay que reservar. Es importante para tener nuestro sitio aquí cogido. Y ya mismo con la chimeneita y todo, que mañana ya va a ser frío. Gracias, Francisco, por atendernos. Que es un placer siempre estar aquí en tu casa y tu familia, que es adorable. Así que, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Y ya hablaremos del Rosco de Reyes, ah, que sí. ya tenemos que hablar un poquito de todo. ¿eh? Ya están preguntando, ya, ya están sí, preguntando. Sí, haremos este año <risa> Roscones, haremos este año también Roscones, pero <risa> ya lo haremos con más tiempo y más <risa> tranquilito cuando se... Cuando estemos más cerca en la fecha, pues. Aquí venimos. Que venimos. Pendiente sin contigo, sin ¿eh? problema, aquí venimos. Sin Gracias. Te dejamos que sigas con tu trabajo y con esa buena labor que haces. Gracias. Que Gracias. No, Gracias. nos hace felices con tu cocina. Nos hace felicísimo. Gracias. Gracias.